Bienvenidos a este sexto video, donde estaremos viendo cómo enlazar nuestro repositorio de datos, o dónde van a caer nuestros datos, y cómo vamos a enlazar esta información con nuestro formulario. Para ello vamos a estar utilizando Google Drive y su hoja de cálculo Google Sheets. ¿Qué es y para qué sirve Google Drive? Drive es un lugar en el cual puedes almacenar y acceder a todos tus archivos. Mientras que documentos, hojas de cálculo y presentaciones son tipos de editores web, al igual que formularios y dibujos al paquete de editores web de Google, se le denomina editores de documentos de Google. ¿Qué es y para qué sirve Google Sheets? Está diseñada para organizar Acciones ágiles, Google Sheets permite analizar datos rápidamente y eficientes gracias a su inteligencia artificial, además de su colaboración en tiempo real y compatibilidad con sistemas externos, hacen de ella una herramienta amigable para trabajar con distintas fuentes de datos. El Google Sheets es la contraparte de Excel, por así decirlo, en la nube, en la cual nosotros vamos a poder descargar nuestros datos. Para poder nosotros entender un poco mejor cómo va a estar nuestro esquema de funcionamiento de ODK o para poder recolectar nuestros datos, tenemos que tener dos archivos de funcionamiento. En este caso, dentro de Google Drive o en la nube debemos de tener dos archivos, una hoja de Google Sheets y un XML. Todo esto en servicio estará de, jola, de alojamiento sobre la nube de Google Drive. Esto se estará conectando a nuestros dispositivos de captura o de k el cual puede ser en una tableta, en una computadora o en un dispositivo móvil. Esto es bien importante porque es el esquema que estaremos trabajando. Vamos a pasar a, a nuestro a nuestro navegador, en este caso a nuestro a nuestro ODK build y aquí vamos a irnos a la parte de editar y en propiedades, aquí en propiedades nosotros tenemos un submission URL en este submission URL nosotros debemos de colocar una liga que es donde estarán descargando nuestra información. Para ello vamos a irnos a nuestro Google Drive. En este caso yo hice una carpeta que se llama ODK. En mi unidad, tengo una carpeta que se llama ODK. Dentro de esta carpeta ODK vamos a crear una hoja de cálculo de Google Sheets, vamos a darle clic derecho, hoja de cálculo de Google, le vamos a dar clic, y le vamos a decir que sí, crear y compartir. Esta hoja de cálculo tenemos que identificarla, pues será aquí donde se estarán descargando nuestros datos. Entonces, vamos a ponerle un nombre: datos. Y bajo 01. Vamos a darle el nombre y vamos a cambiar la configuración de compartir. Vamos a ir a compartir. Y aquí cambiaremos la configuración. Vamos a darle en cualquier persona que tiene el enlace y que pueda ser editor. Vamos a darle copiar enlace. Le vamos a decir que lo haga. Este enlace que hemos copiado es el que nos vamos a llevar a nuestro view build, a nuestro formulario. Y lo pondremos en el submission URL. Aquí iremos y daremos control V. Y le diremos que no lo haga. Hasta aquí ya le hemos dicho a nuestro formulario que nos dirija hacia esa hoja de cálculo los datos que vamos a estar recopilando. Entonces, si nos regresamos a nuestra presentación, podremos ver que uno de los aspectos importantes es que tengamos dos archivos. Entonces ya tenemos el de cálculo. Y nos falta el XML. Este archivo XML. Lo vamos a poder descargar desde File. Y le vamos a decir que nos exporte. A tu XML. Vamos a darle clic. Le vamos a decir que no lo descargue. Nos bajará nuestro formulario y este formulario lo vamos a arrastrar o subir a la nube donde tenemos nuestra carpeta de ODK. Aquí hemos subido nuestro formulario y como hemos visto en nuestra presentación tenemos nuestros dos archivos. Estos dos archivos son con los que estaremos trabajando para poder integrar nuestro formulario de manera completa por una parte un XML que es el aplicativo que va a estar utilizando ODK o es donde está guardado el formulario y los datos que es donde se conectará en el siguiente video veremos la configuración de ODK Collect desde nuestro dispositivo Android y cómo jalaremos nuestro primer formulario. Muchas gracias. Happy Mapping.